¿Qué tal a todos bienvenidos a la clase de español hoy continuamos con el tema de los pronombres indefinidos y ese es el video número 2 hoy te traigo diferentes ejemplos es una clase bastante práctica para que sigamos reconociendo todos estos pronombres indefinidos en español muy bien tenemos los pronombres indefinidos dijimos que nos indican una cantidad de manera indeterminada o imprecisa por ejemplo, cuando hablamos de algo, alguna, poco, bastante, cualquiera, varios, alguien, nadie, otros, etc. Y también mencionamos que lo importante es cuando estos, cuando hablamos de pronombre, es porque están reemplazando o están sustituyendo a un nombre. Por eso se llaman pronombres y a veces nos confundimos o hay un poco de confusión con los adverbios de cantidad o con eh, otras categorías gramaticales eh, por ejemplo yo digo podrías hacer algo por tu madre este algo es muy vago es general algo puede ser trapear el piso puede ser lavar los platos puede ser lavar los baños es algo que no está claro que no está determinado a diferencia si yo digo podrías lavar los platos de la cena por mí aquí cuando hablo de lavar los platos esta es una petición más concreta así que en ese caso pues lavar los platos no va a ser un pronombre indefinido o cuando digo vino alguien a verme alguien puede ser una persona puede ser un hombre puede ser una mujer Vino alguien, pueden ser dos personas, tres, cuatro personas, cuatro hombres, cuatro mujeres, es algo que no está determinado de una forma precisa, por eso se dice que son indeterminados o son imprecisos. O nosotros no conocíamos a nadie, también es un. tiene la, eh, la connotación de que no es, no es algo concreto, no conocimos absolutamente a nadie. Bien. Muy bien veamos los ejemplos que te traigo para el día de hoy número uno ellos están muy cansados y traen mucha hambre traen mucha aquí ya sabemos a qué se hace referencia 2 cuántas estudiantes llegaron tarde pocas llegaron tarde o algunas llegaron tarde 3 hay mucho ruido aquí algo me aturde mis oídos algo no sé qué es es algo indefinido 4 cómo te parece este nuevo supermercado todo está muy bonito y todo está muy caro 5 mira toda esta ropa aretes zapatos y accesorios creo que todo es muy cursi para mí creo que todo es muy cursi para mí 6 este carro gasta mucha gasolina bueno algunos se refiere a algunos carros algunos ya no necesitan nada de gasolina y en color amarillo, en resaltador amarillo, podemos ver los eh, pronombres indefinidos. 7. ¿Cuál de todos estos sombreros te gusta? No me gusta ninguno. Y hablamos también de la doble negación, que es propia del español. No me gusta ninguno. 8. Nada de lo que ustedes dicen es cierto. Nada. También es un pronombre indefinido. A muchos no les gusta el béisbol. ¿Quiénes son muchos? Muchos hombres. A muchos de mis amigos. A muchos... No les gusta el Facebook. Bien. 10. Donde quiera que lleguemos estaremos muy bien. Donde quiera se refiere a cualquier lugar. También aparece como un pronombre indefinido. 11. Bastantes solicitan la ayuda del gobierno para estudios universitarios. Bastantes. Y recuerden que la parte teórica y la explicación de cada uno de sus pronombres lo vimos en la clase anterior. Esta es solamente una parte, una clase práctica con varios ejemplos. 12 tantas en el mundo y tenías que escoger a esta tantas en el mundo y tenías que escoger a esta 13, quisiera llevarme cinco cajas a la bodega de la bodega, algunas se refiere a algunas cajas, están vacías 14, hay mucho por hacer, mucho 15, eh, perdón no hay nada que hacer no hay nada que hacer 16 tiene usted algo que nos dé si, sí, hoy sobró algo de la cena mencionamos, algo puede ser un pan puede ser sopa puede ser arroz es algo indefinido 17 alguien tiene un lápiz que me preste alguien, una persona, cualquier persona alguien tiene un lápiz que me preste 18, no nadie tiene un lápiz que te preste nadie, miren que las negativas cambian, no, no, nadie tiene un lápiz que te preste, 19 nadie vino a mi fiesta de cumpleaños nadie vino a mi fiesta de cumpleaños, no es cierto algunos sí vinieron algunos sí vinieron 21, todos fueron al paseo todos, 22 el servicio era muy regular pero nadie, nadie se quejaba, nadie 23. Todo el mundo se estaba divirtiendo. Todo el mundo. 24. Nadie me comprende en este mundo. Nadie, una vez más. Bastante común está nadie. No conocemos a nadie en este lugar. No conocemos a nadie en este lugar y es sobre todo en las negativas. Todo el mundo tiene dificultades. Alguien llegó cuando nosotras estábamos saliendo alguien llegó cuando nosotras estamos saliendo 28 hay alguien tocando el timbre alguien puede ser cualquier persona un hombre una mujer un niño hay alguien tocando el timbre 29 alguien se resbaló y yo me reí alguien se resbaló y yo me reí 30 alguien habla alemán o polaco es una pregunta alguien habla alemán o polaco 31 hay alguien en casa hay alguien en casa 32. Con mucho trabajo, cualquiera puede volverse millonario. 33. Cualquiera que no llegue a tiempo a trabajar será sancionado. Cualquiera, o sea, cualquier persona, cualquier empleado que no llegue a tiempo a trabajar será sancionado. 34. Esta es una película para cualquiera, para cualquier persona que disfrute el verdadero terror. 35. Todo estaba listo para la fiesta de cumpleaños. Todo estaba listo para la fiesta de cumpleaños. 36. Ellos no conocen a nadie en esta ciudad. Ellos no conocen a nadie en esta ciudad. 37. Nosotros escuchamos todo lo que ellos dijeron. Nosotros escuchamos todo lo que ellos dijeron. 38. Es imposible saberlo todo. 39. Nosotros pensamos que nada es imposible. Nosotros pensamos que nada una vez más como... Pronombre indefinido. Mis estudiantes no entendieron nada. 41. Ellos desean decirnos algo. 42. Encontraron ustedes algo muy interesante. 43. Has hecho algo malo. Algo malo. 44. Podemos hablar con cualquiera. Cualquier, cualquiera, cualquier persona. 45. Yo no quiero que ustedes hablen con cualquiera, cualquiera, cualquiera. 46 nosotros queremos algo para calmar el hambre, algo para calmar el hambre, 47 nosotros no entendimos absolutamente nada de lo que ellos dijeron, aparece otra vez el nada, Luis no recuerda nada del accidente, 49 yo no quiero comer nada, no quiero comer nada y 50 yo solo quiero algo de beber, yo solo quiero algo de beber bueno estos son los 50 ejemplos que te traigo hoy con pronombres indefinidos dentro de un contexto dentro de una oración bueno recuerda por favor suscríbete totalmente gratis al canal comenta y comparte envíame tus comentarios regálame un like si esta clase fue de tu agrado y también activa la campanita de notificaciones recuerda que el material de esta clase lo puedes imprimir aquí abajo te dejo un enlace eh, el material viene en un formato de pdf y eh, también te dejo un quiz mide tu conocimiento con un quiz, te hago un quiz de 10 preguntas, lo resuelves es un, es un quiz de selección múltiple en inglés se dice multiple choice eh, lo vas a, a contestar, lo envías y automáticamente vas a recibir tu calificación así que eh, toma el quiz y luego comparte quiero que me compartas tu calificación ¿cuántos sacaste? tomé el quiz y saqué 90, saqué 100, saqué me gustaría que compartieras esa calificación. Mi nombre es Raúl Joven León y mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail.com. Escríbeme, me encanta recibir correos de cada uno de ustedes. Así que espero todos los mensajes. Bueno, este es el final de la clase con los pronombres indefinidos número 2. Espero que haya sido de tu agrado. Y yo te quiero ver en la clase número 3 donde continuamos hablando un poco acerca de esos pronombres indefinidos para que este tema quede bien claro. Nos vemos amigos, hasta la próxima.